4.2. Hablamos sobre un viaje. ¿Qué recomendamos? Si podéis, ir a Andalucía. Os recomiendo sobre todo ir a Granada. Yo os aconsejo ir al norte. Galicia, Asturias, Cantabria, es una maravilla. Contamos nuestra experiencia. El verano pasado estuve primero en la costa de Cádiz y luego pasé unos días en Granada. Hace dos años también fui a Sevilla y Córdoba en Semana Santa. Sí, yo también conozco Granada y las playas de Almería. Estuve ahí en mis últimas vacaciones. Yo en julio de 2014 pasé tres semanas haciendo el Camino de Santiago en bicicleta y conocí muchos pueblos con encanto. Valoramos nuestra experiencia. Me encantó Granada, para mí lo mejor es la Alhambra, me sorprendió mucho, los jardines son impresionantes, eso sí, aquel día había mucha gente. Sí, son increíbles. A mí me gustó pasear por el barrio del Albaicín, porque desde ahí podía disfrutar de las vistas de la Alhambra con la montaña detrás. Como era marzo, todavía había nieve. Yo me lo pasé muy bien durante el camino y conocí a mucha gente. Fue un poco duro, pero no tanto como pensaba. Además, la comida de toda esta zona era buenísima. Todos los días comía platos tradicionales que me encantaban. Nuestros deseos para futuros viajes. Espero volver pronto a Andalucía y visitar las ciudades que me faltan. Me encantaría ver las playas de Almería que dices. A mí ahora me apetece ir al norte, al País Vasco. Me han hablado muy bien del paisaje y también de la comida. Yo también quiero ir. Tengo muchas ganas de hacer surf en la playa de Mundaca. Ojalá pudiera ir este año. ¿Y tú? ¿Has estado en España? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué te gustaría visitar? Esperamos tus comentarios en el foro. ¡Muchas, Muchas gracias! gracias.